Hola, hola, buenos a aquí estamos faltando un día más en la taberna Y hoy venimos de nuevo a Total War Warhammer Troya en el DLC de Mythos Estamos jugando con Agamenón Y nos estamos defendiendo de los troyanos que ya han llegado a nuestras costas Ya nos están atacando, ya hemos limpiado los dos ejércitos de Dardania. Ahora vamos a resistir contra los ejércitos de París de Troya Así que... Esto nos acompaña, como quedó claro en el capítulo anterior, y hoy, a pesar de que somos muchos menos que ellos, ellos son todo, todo, todo, todo, armadura ligera. Entonces yo confío en nuestros proyectiles. Y lo único que me da miedo de estos dos ejércitos es este señor de aquí. Ah eh, no, este señor de aquí, que es arquero. Entonces, vamos a ver si podemos llegar hasta él De alguna forma tenemos una buena línea frontal Tenemos gente de proyectiles Tenemos caballería Vamos a ver A ver cómo se plantea la cosa Si podemos o Si somos capaces de tener un buen cuello de botella Vale, nosotros vamos a salir aquí Si tenemos un buen cuello de botella una zona donde seamos capaces de Con el grupo Con el grupo De, de escudos y garrote Aguantar a todo su, su ejército, pues bueno, eso que nos, este es nuestro apoyo. Gracias. Uf, estamos condicionados a luchar. Uy, uy, uy, esto es súper malo. Que estemos condicionados a luchar en. Si ellos vienen por aquí, que estemos condicionados a luchar en este valle, nos viene fatal. Vale, bueno. El enemigo está recibiendo refuerzos. No estamos todos aún Vale no, ¿Se dirige hacia acá? No, vale, pues a ver si podemos adelantarnos hacia allá Vale, vamos a ir haciendo los grupos 1 y 2 De proyectiles Vale, 4 de proyectiles Esto va a ser el grupo 3 Vamos a llevar los caballos al grupo 4 Los dos héroes en el grupo... Vale, no, vamos a meter esto todo en el grupo 1 al grupo 2 y Agamenón en el 5 y el hombrecillo está en el 6. Vale. Espérate, Agamenón. Rejúntate con la peña y vamos a meter el bufo. Oh, tienen ataque. Vale. Vale. Vamos. Vale, uff, uff, uf, uff, uff, este franqueo es malísimo. Bueno, si podemos hacer que tarde mucho en llegarnos, perfecto. Vale, este cuello de botella me gusta, nos podemos ubicar aquí. Vale, está el grupo 3, que son nuestros arcos aquí. Vale, nuestro grupo 4, vamos a viajar hasta aquí, Haga Gamenón, te quiero aquí y a ti aquí. Vale, ok, más o menos, está bien, me gusta. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Oh, el problema que vamos a tener ya es que llegamos tarde. Literalmente llegamos tarde. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. Vale, pues nada, cargamos y lo que sea. Vale, Agamenón. Un buen bufito por aquí. Vale, vamos a meter el buffo de cesto aquí. Vamos a ir disparando porque si no lo vamos a pasar muy mal. Están atacando a Vale, Agamenón. Más bufos, no tenemos. No, no tenemos. Vale, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Los dos aquí, los dos aquí, los dos aquí. Vale, vale, vamos a colapsar aquí detrás. Sí, me gusta. Vale, es eso, son, son unidades baratillas. Vale, cargamos y nos vamos. Cargamos y nos vamos, cargamos y nos vamos, cargamos y nos vamos. Vale, vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Que no puede ser. Marísimo para nosotros. Suelo no cae ya. ¿Qué queda aquí? Venga, gaminón, te he visto mejor, eh, en otros combates. Venga, esa velocidad de plantación es aristía y ahora con eso estamos más que listos. Vale, vale, aquí por este flanco. ¿Dónde están mis caballos? Bueno, en qué momento se han, han metido ahí en medio. Eh, venga, una, una vuelta bien ha basta aquí al ruedo. Ah. Venga. Uh, ¿tenemos la lista aquí? No. Pero bueno. Venga, cargada ahí. Agamenón. A ah, Piñón. ¿Qué tienes la bestia, chico? Vale, vamos a llevarnos esta de caballería, de espada de aquí, perfecto. ¿Esto Por es como ¿tus guerreros se están reagrupando. Vale, ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde? dónde, dónde. ¿Vale? vale, vale, pues vamos. si nos reagrupamos vamos a entrar a la piñón, eso es. Venga, Camenón, moral... que sean dos héroes no te ganan. No te ganan. Perfecto, perfecto, venga. Este señor está huyendo. Venga, quedamos aquí. Aquí. Vale, vosotros estos están huyendo. Vale. Venga, hágamelón. Vale, esa penetración de armadura. Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo Agamenón. Nah, uff, está huyendo todo mi ejército. ¡Qué peligro! Literal, qué peligro. menón ¿cómo estamos? Vale, perfecto. Podemos cargar aquí. Rollo, me da igual lo que me hagan. Me voy. Efectivamente, te vas porque corres un montón, campeón. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Corre que llegas, yo confío. Tiene una velocidad brutal, eh, pero apabullante. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, esos... Eh, esas jabalinas. Venga, gameron, que llegas, que te lo comes. Díselo, rey. Venga, un poquito de apoyo por aquí. Reviéntalo. Dale. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Bueno, pues aguantamos, ¿eh? Con esta gente. Esas jabalinas ahí aguantando a muerte. Y, y bueno, y luego está menor. que si mágicamente no pierde la moral, esto está muy bien. Sin munición. Eh, vale, tenían que pasar. Eh, Aguantaste, señor. Más o menos, porque nos me están surtiendo el lomo. Pero son todo unidades básicas. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Venga, que te tire la bendición de Festo y todo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vale. Está bien eso. Vale, esos centauros muy bien. Uf, uf, uf, uf. Vale, los gigantes de cara contra ellos. A reventarlos. Se van a hacer con nosotros. Ah, digo no puede ser vale eh, literalmente es one man every. o sea es este señor contra todo ay se cura tío. venga tengo que tirar la llamada de unión en cuanto pueda ah, tus guerreros han detectado enemigos no, de los hombres Venga. No, es que no me creo que nos estén aguantando, eh. Nada, vamos a perder por moral. está viendo sobrepasado. Y se vuelven a curar. What? Bueno, y los cómplis, ahora. Esta carga va a ser horrorosa. Y, pues, hoja de moral. Nada. Se perdió. Se perdió. Qué lástima, tío. Derrota ajustada. Bueno, nos hemos cargado los dos héroes. Agamenón ah, no ha sido derrotado, ha huido, así que eso está bien. 200 pérdidas, 200. Bueno, más o menos en el global salen las mismas pérdidas, pero. Claro, a él le quedan muchas más tropas. Claro, y la animación es la de victoria nuestra porque hemos reventado sus héroes, han muerto en combate. Aquí sí que pone que. ¡Ah, ostras! Claro, porque hemos huido antes. Oh, pues otros. ¿Cuántos? ¿Seis turnos sin Agamenón? Lo que no sé es por qué este ejército no atacó. Tratado de paz. Te lo firmo. Te lo firmo, porque era una guerra sin sentido. Bueno, era gente que. ni funifa ni fa, ¿no? Pero. Tura que único. Yo y bronce destructor poco fiable estratega oportunista. Oh. Unirse a la guerra. ¿Quién te pilla cerca? ¿Pares de Troya? Pues ni de milagro funciona esto. Vale, pues nada, vamos a aceptar el troque. Al fin y al cabo, 400 de bronce, pues ni tan mal. Nosotros, si no me equivoco, estamos en positivo en la generación de bronce. Así que bueno, pues poco a poco iremos generando y ya está. Los de ocios, hostia, han atacado a tu aliado. Jonia contra Argos. Declinar y romper alianza. Claro, ¿y qué me tengo que unir? ¿Al bando de los...? Ah, no. ¿Al bando de Argos? Vale, espero apoyar guerra al bando lo ¡Hola, hola, hola, hola, uf. Esparta, espero que se haya unido a esa guerra, pero... Es que si no me ayudan estamos muy mal. Emboscador descubierto, vale, haga menor herido, Troya se recupera, insensatez, daño a las unidades, sí, pero ahora está fallecido, ¿sabes? Profecía condenación, fracaso, tirinto, ritual de perdición, Uf, estamos acumulando muchas cosas, vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Sin duda no es práctico mm -hmm. vale, este es el tercer Uy. fracaso, bueno hemos venido a jugar es que este otro ejército fracaso es que este otro ejército es el que me llama la atención con las arrepias esto va a ser un dolor pero bueno todas sus formas y colores Your cause is mine. No podemos aún entrar aquí Tenemos Tebas Pero Tebas es una ciudad un poquito cutre Por ahora Vale, no vamos a reclutar unidades desde ahí Y este combate No sé si nos va a salir a nosotros favorable o qué porque además se van a apoyar entre ellos. Este señor no me apoyaría en la guerra contra... Claro, y aquí es donde nos están asediando. Y Tidinto no puede salir a combatir esto. Uf. Vale, vamos a reclutar un nuevo héroe en Epirauro. No tenemos por aquí. No. Euridonte, Epidauro, vale Y vamos a reclutar, ¿qué vamos a reclutar? ¿Cuánto generamos? 44 Uf. Es que los señores del garrote me han gustado mucho Vale, vamos a meter Dos. La que nos, lo que nos dejan. Y vamos a bajar con esto hacia aquí. Yo creo que seremos. No sé si seremos no capaces de aguantar o de ganar este combate. Pero vamos, es una disposición que me preocupa. ¿Qué más cosas tenemos? Héroe guarnecido sin mover. Es que, claro, aquí estamos perdiendo Este héroe sin hacer nada. Vamos a bajar hacia el sur. Porque Glan no lo vamos a poder conquistar a corto plazo. Así que vamos a bajar hacia el sur. Vamos a cargarnos esto. Uf, no sé si no somos capaces de cargarnos eso, ¿eh? Vamos a ver si podemos cargarnos esto. Vale, supongo que sí. Ellos tienen poco proyectil. Al menos nuestro proyectil es más potente. Tenemos bastante... Bastante, bastante poder en la caballería Vamos a confiar en eso Además tenemos un arco Vale Vamos a por ellos Confiamos en Efesto Siempre, la verdad es que es nuestro dios predilecto ¡Uh! Ostras, y este mapa Así con los dos cuellos de botella Esos están marcados Vale, pues nada Nosotros en un lado, el lado contrario a la caballería Y a ver si podemos cruzar ¡Oh! Así a cara perro de hola qué tal Wow, vale, a ver Línea frontal Nosotros aquí, así, desplegados Y vamos a desplegar todo en un lado Vale, esto va a ser nuestra línea frontal Nuestro héroe aquí en este costado Vale Además La gente de carga, vamos a meterla aquí Sí, y vamos a sacar un grupazo De proyectiles que vamos a meter Justo aquí para que nada más salgamos podamos ponernos a disparar. Además, esto aquí detrás. Bueno, está aquí en el flanco mejor. Vale, todo a pelotón. No. De hecho, no, vamos a poner aquí en el centro para poder... Vale, perfecto. Sí, sí. Y, y nada, en cuanto salgamos, boom, chocamos y listo. Vale. Grupo 2, grupo 3, grupo 4... Vale Vale, eso es, eso es, eso es eh, Grupo 4, desactivamos la escaramuza, por favor El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. No es imposible. Vale, grupo 3. Ya. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Este... Nah, ahí... Nah, están perdidos. No sé si vamos a poder colarnos. Rezaría porque sí. Tus guerreros empiezan a titubear. ¿Cómo vamos a empezar a titubear? Bueno, la milicia, supongo, claro. Vale, festo aquí en medio. Maravilloso. Vale, grupo 4, todos aquí. Venga, colarse y ya está. Sí, sí, así, así. Vamos. Se ha pasado la bendición de Festo y lo hemos notado. Pero bueno. Uy, voy, voy, voy a la cámara, tú. Vale. Exacto, nos separamos así y listo. Por Ares, tus guerreros se están reagrupando. Vale, vale, perfecto, pues nada, volver. Si sí estamos, yo la cámara es que explota por ahí. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vale, vale, y estos señores que vuelvan ya para acá. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, las espadas aquí, las bandas aquí. Vale, maravilloso. Ok, vamos a hostigar aquí. Vamos a llevarnos esto para allá. Uh, chocamos de cara con esto. Me gusta. Vamos a acompañar aquí, esto aquí. Vale, genial. Vale, perfecto. Grupo 4, todos aquí y empezamos a abrir fuego. Pues, a ver. Señores, tampoco Uf, cámara. Vale, La verdad es que estos cuellos de botella son un horror, ¿eh? Venga, dispara, me hijo. Duy, duy, duy, duy, duy, duy. Vale, vamos para a... epa, ¡Epa, epa, epa, epa! Vale, venga Vale, a ver por dónde van ahí Nah, los hemos fundido ¡Bien, bravo! Venga. Oh, pues, oye, nos movilizamos, ¿no? Que parecía que no, pero sí que se pudo. Venga, a correr. Hombre, Ana, que a vosotros cuerpo a cuerpo. Y ya por esta gente. Vaya delito tenéis. Vale, vale, vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Venga, una buena carga así por la espalda. Uy, a los tú. Una de tus unidades se ha quedado sin munición. Pues sin munición, pues son las cuerpo a cuerpo. esto es literalmente a toda pastilla. ¿eh? <ríe> vamos súper rápido. Vale, dispara en movimiento no puede ser. Sí, perfecto. No funciona muy bien, pero nos sirve. Venga, que ya estamos. Pero avanzar. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos a dar ahí y ponerle de que las ondas nos valgan. Y con esto terminamos. Venga, una listea ahí de gratis. Dios uh, se ha hecho de noche. Venga, este ejército, este grupito llega ahí. Un poquito de daño. Estos están perdidos ya. Maravillosamente bien. Y fin de la batalla. Perfecto. Bueno, han pido bajas como siempre, pero bueno, este tipo de, de combates en los cuellos de botella, pues ha salido bien, ¿sabes? O sea, 570 perdidas, no está nada mal. Teniendo en cuenta que nosotros éramos todo ligero y ellos iban más o menos ya peso medio. Toma, y a tu casa. Apañado. Perfecto. Vale. ¿Cómo vamos a estar? Reposición de bajas. Uh, el tesoro este nos viene muy bien. Vale. Pues son unos extra que nunca vienen mal. Vale. Uh, y continuamos bajando, claro que sí Vale, dejamos ahí Tebas al aire Pero bueno Es que necesitamos este ejército aquí en el sur vale Vale, vale, vale, vale mm, mm, mm, No sé a dónde movilizarme Es que el grifo Me parece una clase muy tocha. Pero muy, muy tocha. Son una clase, una unidad. Lo que pasa es que están para este ejército ahora. Aquí. No sé si vamos a poder contra ellos. Este, este es el que me da mucho respeto. Tienen estas unidades con hacha. Qué malo. Que contra todo lo que tenemos, literalmente, los destruye. Tendríamos que hacer mucho daño por esta gente, a esas unidades con hacha de Dardania, no pero bueno. Porque encima nos ha fallado el. El. Ya lo diré. El envenenar del espía. ¿Podemos reclutar otro espía? Creo que sí. Reclutar a gente. Espía. No. Sacerdotisa. Mira, una sacerdotisa sí. ¡Oh! A efecto. Te lo compro. Te lo compro, te lo compro, te lo compro. Agente épico. Medusa. No. De hecho, no puedo reclutar ninguno, ¿no? No. Vale, vamos a reclutar aquí A Efesto, sí Y nos vamos a acercar ¿A dónde? Buena pregunta Es que no sé si Movilizarme un poquito Es que somos muy pequeños Muy pequeños, no tenemos casi nada Apenas Habría que crecer, no sé cómo está la gente de Troya, pero bueno, se han venido para acá muy animados y muy rápidamente. Mira tú. Fua. Vale, bueno. Aquí les parece que está creciendo un poco en el norte, lo que pasa es que yo tengo este follón aquí en casa. Vale, bueno, pues vamos para allá. Y vamos a ver qué tal se queda la cosa. No está tan mal dentro de lo que cabe. Vale, pues nada, con esto nos vamos a despedir. Se nos queda un batallón para el siguiente capítulo, que, para arrancar el siguiente capítulo, que veremos qué tal será da. Lo de siempre, le rezamos a Efesto, confiamos en que mejoren nuestras armaduras y nos dé la victoria en esta próxima batalla. Así que llegamos hasta aquí, espero que os haya gustado el capítulo, que hayáis disfrutado, que os esté gustando la serie y lo de siempre. Recordad, seguidnos en Twitter.